Mi nombre es Rode Suriano Suárez, soy encargada del área de referencia. Mi responsabilidad en la biblioteca es la de proveer servicio general de referencia y supervisar los procesos de circulación, reserva y revista.